Chalupa, ¿cómo estás, carudita? Bien, y tú, buen día, madrugando, Bien. madrugando. Oye, mira, ¿viste? ¿sí ¿Te gustó? Oye, ¿tú qué estás haciendo? No, si es un en programa, este es un programa día. de gala. Mira, me, me puse smoking. Mira, mira. No. Mira, voy a bajar con la cámara. A ver, a ver, a ver, ¿qué hay ahí abajo? Ay, ay, ay. ay. <risa> <risa> oye, pero ¿tú ¿Tú te pijama? Parece que no vio torta, pero se habíamos quedado en eso, porque, porque no íbamos a estar en pijama levantando a la no, gente. No, la verdad es tan elegante en la vida, yo soy, ah. yo soy un, rostro, un ex rostro. Ay, claro, si eres rostro es parandulero, entonces <risa> no <risa> podía ser menos. Ay, Fran, ¿Te ¿Te se... ¿Cómo te Oye, hace mucho, mucho, mucho, mucho frío, Claudita, hace sí. años que no había llovido tanto, tanta lluvia. Sí, pero ¿sabéis por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta lluvia? Por un fenómeno que se llama río atmosférico. ¿Cómo se llama? Es río atmosférico. Son ríos que vienen cúpulas de agua desde el Amazonas, que se transforman ¿Ya? y llegan a dos kilómetros de altura de nuestra cabecita y van con ah. la tierra y agua. Y este es un fenómeno ah, ¿por climático. Por ¿Tú eres? ¿Eres como la michelada? ¿Eres como la michelada no? ¿Ah? ¿Tú eres como, como la no, ¿cuál era la que se sacaba la ropa mientras daba el tiempo? La, la del Olivarivo. No, no, pero tú déjala sí, así, tú, tú, tú quédate así, no, no te preocupes, quédate así. No Yo mucho, no tengo mucho. <risas> tú serías Oye, la, michelada, la michelada, la ¿Ah? michelada. Oye, tú serías como la michelada. La michelada. La michelada, michelada. Oye, mira, le voy a dejar aquí una imagen porque sé si es que voy a sacar a esta chaquita porque tengo la estufa a, a mil aquí. La te ya, la dejas con sáquete. mi con la imagen de mi tazón, déjame un segundo rellena espíritu. Claudia, rellena, rellena, rellena porque te, te tengo, tengo un tip, de... rellena oye, ¿sabéis que queremos ayudar a todos los emprendedores? a que nos escriban en el inbox de tu zona X eh, ya sea en Instagram o Facebook y que nos manden un mensajito para que aparezcan en el programa y tenemos un video de un emprendedor que hace unos ricos, ricos ceviches ¿tú sabías de, de ello? ¿Kiwi? ¡Dolvi! Oh, okay, ¿no? Aquí estoy, guachita. Ya, pero oh, ¿me escuchaste perfecto. lo que te dije? No, ahora, no, ahora sí, ahora no te, no te escucho. Si queremos nosotros como programa Lupa Chalupa ayudar a los emprendedores. ¡Buena! <ríe> <ríe> Entonces que los emprendedores nos escriban en el Facebook, o en el inbox de Facebook e Instagram de tu zona X, si quieren aparecer en el programa. ¿Te tinca? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mira, perfecto, aquí perfecto. tenemos un video. Ya... Doctor Rico, ceviche reineta. A ver, bueno, dale, dale, dale, dale, play, dale, play, aquí. Dale, dale. Hoy nos dale. Está corriendo el video. Ya, genial. Ahí está. Ahí está, mira, ahí pueden llamar a este número a los ceviches. Ya. Y ahí va él a entregar. Oye, entregan en la zona norte de Santiago, en Huechuraba. ¿Cómo en la zona norte? Ajá. ¿Ah? ¿Cuál sería la el, comuna? Independencia, Recoleta, Quachuraba eh, y... ¿Cómo era la otra, la otra? Aquí que me ayude, la, mi voz interna Conchalí. que me ayude. ¿Ah? El En Conchalí. Eh. Y ahí están entregando. Entonces todos los emprendedores Oye, que quieran aparecer en nuestro programa nos escriben por el inbox de tu zona X. De Facebook Oye, o Instagram. Buenas, en toda la gente que te su nuevo emprendimiento, así como yo tengo lo, lo de mis tortas, todos los emprendedores tienen que sí. mandar su video y también los puedo entrevistar en vivo. Oye, a propósito de comida, le tengo un kiwi, da, un kiwi datos. Un kiwi datos, ah ya, qué cuarticera. rico que yo tenía. Cuenta. Muchachos, esto me pasó a mí una experiencia personal cuando ustedes ¿Ya? se coman una empanada, no ¿Ya? se pongan la mascarilla después. ¿Por porque, qué? Porque el otro día me comí la empanada y me tuve que comer la mascarilla me comí la empanada como cuatro veces, güey. Claro, porque uno empieza pero buen dato en realidad. Qué buen dato. Es un poco asqueroso, pero cuando coman empanada, no se pongan mascarilla, porque se la van a comer como cuatro veces. Oye, muchachos. Qué asqueroso, asqueroso, pero buen dato. Oye, sabéis qué? tenemos harto saludo en Facebook, la estamos rompiendo. Lea, lea, lea. Oye, siempre para, Para, para, para, para. Estoy viendo ah. aquí en este cuadro a mi comadrita. La tenemos listo mi comadrita. Ya, dejémosla ahí. Ah, Omar, ¿En serio? Ya, aguanto, me la vaya a presentar porque me habláis, me hablas de ella, me hablas de ella, me hablas de ella, me tenéis. Oh, tu amiga, tu amiga del alma, y yo, pucha, soy ahí, la ahora de ella. Pero ah, no, ya, digamos todavía su nombre, Dale con po. los saludos. dale con los saludos. Ya. Vamos con los saludos. Manuel Sánchez, hola muchachos felicitaciones por su programa Mario Alberto González Busto muy buenos conductores, será un gran programa hoy. Oh, ah, después dice eh, Mario Alberto muy buenos conductores, será un gran programa, hoy nos mandan muchas muchas bendiciones oye, este bueno, nuevo oye. programa de subir el ánimo en cuarentena muchachos, bueno, nuestro programa se llama Upa Chalupa, es una forma de decir, vamos para arriba Upa Upa, vamos, vamos, salimos de esta es como levantarse con energía y nuestro concepto es que la gente nos mande fotos Upa Chalupa. Faquir, mira, tírate una foto que es lo que sería nuestro Upa Chalupa para que nos manden fotos y la subamos. Oye, Claudita, y a final de mes a la mejor foto Upa Chalupa un le lente, aportaron unos lentes de ópticas galán. Ay, ¡Qué buena! ¡Súper buena! La mejor foto, a la mira. más motivada. Sobre TV y foto de Upa Chalupa. Mira, ahí están, ahí están, ahí está ahí con la Andrea Molina. Ahí sí. está la Andrea Molina, que me ha sacado fotos de Upa Chalupa. Ante antes de la pandemia, antes de la pandemia, para que después nos digan que estoy yo sin más querida. Con la Carlita Jara, mi gran socio también. Ya, así que toda la gente que participe, en el programa mm -hmm. mande su foto upa chalupa y al fin de mes vamos a regalar unos lentes de óptica galán con filetito Godoy. Bueno, así que eso, ese es el concepto, muchachos. Alapa, levanten a la mamá, a la huequita, lapa como sea la señora, la polola, el vecino. Hagan upa chalupa, ahí está con la física García Agudoro. Para que manden su foto y, así, y a un par de lentes de óptica galán. Y además todos nuestros invitados después van a tener que traer su foto, porque no pueden entrar Exacto. al programa sin su foto, ¿no es cierto? Sin upa chalupa no entran nuestra. Mi amiga mía, llegó el momento. Vos, el momento que estoy esperando. Amiga mía de toda la vida, antes así que fuéramos famosos, antes que fuéramos <ríe> rostros internacionales. Oye, mi <risa> gran amiga, mi confidente. Mira, es una de mis mejores amigas. Está en el, en el top 3. A ver, ¿cuáles son de... las otras? La... <risa> <risa> <risa> la número 1 para sacarte pica nomás. Oye, tiene grandes cualidades, simpática, alegre, buena amiga. Buena consejera, buena para escuchar. Califa, igual que yo. No, le, hasta por ir, alegre. Tiene una linda familia. Gracias, la Renata Bravo, que nos está acompañando. ¡Grande, Socia! ¡Bravo! Ay, ¡Qué lindo saludo! ¡Upa, chalupa! Chiquillos, que les vaya bien, Claudita. No te conozco en persona, pero ya me caíste bien, socio. Kiwi, te amo. ¿Tú sabes cuánto? Te amo. Sí, pues me amo. Yo oye, so que, que soy buena Para pa e los pelos de ver a la Renata, yo soy una fiel admiradora, pucha actriz, oh, humorista, la hace toda, buena mamá, pucha, y te sigo ¿ques? en Instagram seca ella. Oh. Y ahora soy, te ahora soy tejedora, cáchate. Sí, mira, tipo, tejedora, mira, collares. oye, mira. Oye, ¿estás emprendiendo con la mente collares también, o ¿no? No, o sea, tú que lo empecé a hacer como para hacer algo con las. Es med... que yo soy muy ansiosa, soy como el kiwi, po, entonces siempre ¿Sí, tengo que estar haciendo algo. Y ya con el encierro estoy empezando un poquito a poner más todavía. Entonces eh, yo había dejado de fumar a cierto tiempo y me había creído que empecé a fumar de nuevo. Con esta cuestión de matar el día salí a fumarme el puchito a la terraza. Con los Zoom, con los zoom yo tengo que estar o chupando o fumando. Entonces dije no, esta se pues O sea, yo tengo que estar haciendo algo con las manos, ¿cachai? No puedo estar así conversando con ustedes, no ¿Sí? puedo. Yo Igual profesor, que tú, pues... vos socio por eso yo tengo el teléfono en la mano, porque si lo pongo encuadrado me salgo a cada rato. No puedo, no puedo. ¿Cuál? Yo Oye, en la radio tenía que tener el micrófono eso. en la mano, así. Claro. Tú siempre, ¿tú siempre con el micrófono en la tenés. mano, sí, pues. A dos manos, ¿ah? ¿eh? Oye, mira, mira, mira. mira. Relata. Espera, espérate, espérate. Que... Espero no pegarme la señal porque voy a quedar así. <risa> <risa> como venirle Pascua, como venirle Pascua. Ya cállate, cállate, cállate. cállate. Oye. <risa> Oye. Mira la rata, mira todo. Qué buena onda, alegre, buena mamá todo. Pero como dice un gran amigo mío, vive con vive ella. Vive con ella, po. sí, sí, sí, <risa> es difícil. Esa es otra wea, <risa> wea. Y ese amigo mío debe ser el alpaca el que te lo dijo. <risa> Oye, bueno, yo lo wea, mismo, wea. Claudita, yo lo mismo puedo decir del kiwi, este huevón, buena onda, buena persona, buen samaritano, buen papá, buen abuelo, pero vive con él. Po. <risa> <risa> <risa> okay. Oye, espérate, espérate. ¿Puedo? ¿Ah? Yo, es que me gustó lo que dijiste en, en, en mi presentación, ser? que yo era buena para escuchar, porque la gente Muy dice, buena. puta que es buena para hablar esta huevona pero También se escucha. Yo no. quiero felicitar a mi amigo Kiwi y desearle todo lo mejor de la vida, porque si hay un ser humano que ha demostrado en esta pandemia todas las cualidades que tiene, es el Kiwi. ¿Sí o no, Claudia? Sí, Mirá. no, Además, eso de ayudar a la gente en la Florida, estar ahí, levantarse temprano, con lluvia, apoyando, dando una sonrisa, subiendo las cajas con alimentos, Tal los balones de gas, pucha. Tal cual. Y mira, la y la gente, gente puede decir, y admirable. la gente puede, claro, y la gente lo que no sabe, sí. porque puede decir, ah, mira, saco peguita entre medio, la pasa, y no, él lo hace absolutamente gratis, porque lo conozco tanto, esa, esa necesidad de servir a los demás que tiene el Kiwi es gigante, y ahora lo ha demostrado, claro, antes no lo veíamos, okay. porque estábamos todos en la nuestra, pero ahora quedó de manifiesto, Kiwi, te amo por eso. Te mereces lo mejor, un aplauso al kiwi, te mereces lo mejor amigo, lo mejor para Renata, ti, lo mejor no. ah. Renata, oye, cuando ¿Ah? te conté y te dije, lo hago gratis que me dijiste, puta que soy Güey, huevo Huevón, puta que <risas> soy huevo <ríe> Es mentira, mentira No, pero oye, hasta los le le no universitarios les pagan 50 lucas mensuales Sí, hasta las de la práctica es no que yo me práctico. estoy dedicando a la filantropía, soy como Farca, güey, para qué más plata. <risa> está bien, está bien. <risa> filantropía, no tengo ni uno, güey. Sí, no, no. pero, <risa> pero oye, pero, ¿cómo pero, te pero... has tomado la cuarentena, aparte de ya que volviste a fumar y todo? ¿Cómo te reinventas así con la familia, con todo ahí? Mira, la verdad, Claudita, mira, eh, yo tengo que decir <risa> que a pesar de... Pequeños problemas, eh, soy una bendecida porque tengo casa, tengo estufas, tengo comida me y tengo faltar. trabajo. Obviamente mucho menos trabajo que antes, pero yo todavía, nosotros seguimos haciendo el programa MILF de manera online. online. Yo trabajo tengo, no, eh, eh, no me ha faltado, no me puedo quejar. Claro, no es el mismo trabajo que tenía de antes, antes ¿no? claro pero, pero apretándose el cinturón y, y volviendo a las cosas esenciales, a lo básico... Eh, oh. He podido salir adelante sin problema No puedo quejarme, o sea, olvídate Sería una mala agradecida quejarme Si tengo, están las niñitas bien, estamos todos bien en la casa Gracias a Dios eh, Así que no, yo la he llevado súper bien Y he tratado de, de ver el, el vaso medio lleno Fíjate, he hecho cosas, he hecho cursos. Mira, al principio tomaba cursos online de todo Mira, de guitarra, <risa> puta de karaoke oh, bueno. cursos que me ofrecían, cursos que lo tomaba pero después ya me ya. empecé a aburrir con las me niñitas, harto TikTok. Mucho. Pero mira, cada día tiene su afán. Digo, yo depende de cómo amanezca, cómo amanezcamos todos, las clases con las niñitas. Ahora, eh, eh, eh, la cosa online sí. para mí ha sido un cuento terrible, terrible, sí. Claudia. ¡Uy! Demasiado, po. Demasiado, mira. Se me, pega, o... se me pega la señal a cada rato. He cambiado de empresa tres veces. Mira, no había entrado nadie a mi casa en 50 días. vino el técnico y el tercer técnico de la tercera empresa. O ¿Sabes lo que me dijo? Yo le dije, bueno, pero ¿por qué mierda no me funciona Wi-Fi? Se me pega a todo el lado. Y golpeó la pared. Y no, si yo lo dije lo mismo. Golpeó la pared y me dijo, no, lo que pasa es que su, su pared es muy gruesa, usted tiene ah, cerámica. Ah, en con el baño, Cerámico es, en el baño, pero así todas las casas tienen cerámica en, en el baño. Ay, es que es tú le bueno, es que la casa de la es un búnker también, pues ya, ya, no. ya, ya, que, ya que hay el... Trapense, <risa> lo trapense, <la> buena <risa> no no la No Yo sé que tenemos una anécdota súper buena bueno, de contar. Un ¿Cómo fue tu experiencia? Normalidad? ¿Ya? ¿Cómo fue tu primera experiencia en el teatro? Porque tú has hecho televisión, teatro, cine, pero en el teatro yo quiero saber tu primera, primera experiencia. La, prim la, primera. la primera, <risa> primera. La primera, primera. La primera, primera. Fui y fuiste corriendo, y fuiste corriendo. Y le contaste a tu familia. <risa> esa con Jaime Badel, te iba a contar la de la iglesia Viera, que es más antigua todavía ah, eh, ya, nombre... voy a contar Dale. la de Badel mira, estaba yo estaba saliendo de la escuela de teatro y me llama ¿Ya? para audicionar en el teatro La Feria, que era el teatro de, de Jaime Badel entonces esa, por... imagínate, puro pues gran de actores Claro, en teatro Jaime Badel, Eduardo Mujica, la Susana Bonchil, que es la esposa de Badel, el Erto Pantoja, bueno, puros actores connotados, de renombre, y yo que no me conocía a nadie saliendo a la escuela de teatro. Oye, llego yo a la, al teatro, estaba lleno, lleno de estudiantes de actuación, puros, la católica, la chile, el Fernando González, pura escuela famosa. Y yo venía del Pato de Churro pues. ¿ah? <risa> Más respeto con pero era no bueno el patito churro no, no, no, el, el pato churra no es muy bueno pero yo venía de la escuela que tenía él que no era tan yeah, conocida yeah, de y hecho ahora no, ya no, no existe no esa escuela. Tengo, no, no, escuela. Te escuela bueno la cosa es que nos pasan un texto para audicionar audicionamos y nos dicen ya lo llamamos por si sí o por si no como dice el roto, te llamo por si sí o por si no listo, me voy para la casa <ríe> me, al otro día estoy en mi casa, me meto a la ducha me estoy duchando, suena el teléfono teléfono en casa y mi papá, oh. Tochi, Tuchi, ¿qué? Te llama Babel, concha oh. su ¿sí madre, Juan? Y yo me salgo en la ducha, Claudia, en pelota. mojada, me, no, estaba, me estaba lavando el pelo. A la pieza, mis papá. Toda mi familia, nosotros somos cinco hermanos, cinco hermanos, mamá, papá. Y yo, mojé estilando si ni siquiera me había puesto una toalla. Aló, Renata, hola Jaime Vadel te habla. Hola, y haciéndome la cool. Hola, Jaime, ¿cómo estás tú? Oye, te, te, te llamaba para decirte que quedaste para, la, para el teatro, en la audición. Ah, y yo haciéndome todavía la cool. Muchas gracias. ¿Qué tengo que hacer? Nos empezamos a juntar desde mañana a las 5 de la tarde en el teatro. Listo, Jaime, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Corto. ¡Wow! Voy a meter un piquero Claudia arriba de la cama de mis papás, empapada, el empapada, el sí. ...pelota con mi champito ochentera... ¡Cállate, no, cállate, cállate! ¡Ah, no había que dar tanto detalle! No, ¡Oye, y me tiró no, la cámara así! ¡La champita cuarentena, diría yo! ¡La champita cuarentena, ya no ochentera! Guay, me tiró la, la cama! ¡Qué ve, qué ve, qué ve! ¡Oye, se me tira montoncito a mis hermanos, mi papá, mi mamá! Pero es que fue, yo creo que el momento que todos en mi casa recuerdan... ...pero con lágrimas, yo lloraba de la emoción... ...es que era mi sueño toda la vida... Más que trabajar en la tele, para mí el teatro Era una cosa ya sí. mágica Yo sabía que iba ¿Y? ¿Y? ¿Y qué eso? ¿Y qué más? Ah, no ¿Y dónde está que otra, el... Esa cosa Que también te llamaron cuando estudiando Y te fueron sí. a ver Y, y no era no era de actriz lo que hiciste Ah, eso fue el, el, el, el, ahí, estaba, ya, ahí estaba yo en la escuela de teatro todo El sumo, pues el sumo era compañero Mío sumo? en esa época él iba a un curso más arriba que yo, bueno, yo estaba en primero de actuación y yo era súper busquilla, me gustaba el hueveo, me gustaba meterme claro. en los otros cursos. Entonces pues el, profesor el, de hoy, de cuart ¿sí? el profesor del último año ya habíamos salido de vacaciones, entonces yo le digo, Jorge, cualquier cosa que tú necesitas me llama, yo pensando en un papelito, en un reemplazo, ¿Papel, <risa> claro. Entonces, sí, Renata, no te preocupes. Me voy a mi casa. Yo estaba en la tarde, en la piscina, qué sé yo. Teléfono. Ahora, Renata, me llama mi mamá. Tú, chiste, te llaman de la escuela de teatro. Aló. Oye, Renata, tú me dijiste cualquier cosa que te llamara así, Jorgito. Es que me salió un pitutito para ti. Oh, ya, ¿qué tengo que hacer? Vente para acá y yo te explico. Porque hoy día en la noche era el estreno de la obra del, del cuarto año, que era el principito. Era. Entonces le digo, ya, ¿pero qué tengo que hacer? Eh, eh, vente para acá y te explico. Pero es el seguidor, me dice ya listo, chao, chao, para corto y también bueno, invité, bueno, invité a todos mis tíos, empecé a llamar, era en el teatro griego allá en Grecia, empiezo a llamar, hoy hoy día a las 8 en el teatro griego, lo espero, mi debut como actriz, pa, pa, pa, todo el mundo, a mi abuelo, a mi mamá, a mi hermano, todos los buenos perifollados partieron para allá. De y esto Era claro, como a las 4 de la tarde me llamaron a mí, yo dije, hoy que me tiene confianza el profesor para darme un papel tan encima, y yo tenía el principito, de hecho aquí lo tengo todavía, un libro grande, bueno, y empiezo a buscar el seguidor. Pues dije, puta, no me suena el seguidor. tal zorro, está el no sé qué, pero no me suena el seguidor. Y empiezo a buscarle y no estaba. Y yo dije, ya, debe ser un personaje inventado como una creación colectiva. Parto verdad, la llama y le digo, Sergio, llegué. Ah, y me hacía así, ah, hola, espérame un poquito, Renata. Oye, Jorge, aquí estoy. No, espérame un poquito. De oh, me decían, espérame un poquito, Renata, espérame un poquito de reto. Nunca me decían cuál era mi papel. Y pues, como a 10 <risa> para las 8, a 10 para las 8 me dice, ya, listo. Ya, ¿cuál es mi...? ¿Qué tengo que hacer? Le digo yo. El seguidor, pues. Ya, ¿pero cómo es? No, pues seguidor. Agarráis el seguidor en la luz y empezáis a seguir. Al que le toque hablar, tú lo seguís con la luz. <risa> Oye, espérate. Y, de quiera, de aguanta, y, y, y empieza a llegar mi papá, mi mamá, todos los de mis vecinos. Y me miraban, pues me decía, ¿y a qué hora salís tú? Y yo con las manos, más encima el seguidor, que tú cacháis que es un foco así que lo agarráis sí, con la mano. Pocoto. Lo usan con guantes, con esos claro, guantes gruesos. Sí, y yo andaba no. sin guantes, bueno, quedé con las manos llenas de ampolla, ¡oh! no, Otra gran virtud que tiene mi comadrita, que es muy buena contando historia. Esta historia yo la, la he escuchado 20 veces y siempre y la me rígono. ¿Cuál? Gran, ¿Cuál gran, es? Gran, cont no, gran contadora de historia te digo, porque yo esta historia la conté. ¡Ah, pero esta, la, que la, que la, conté, esta que conté! Gran contadora de historia! ¿no es cierto? Oye. Bueno, Les yo voy. busqué a, a nuestra amiga y, bueno, vi un artículo en la tercera que tú Dale. dijiste, me voy a soltar, me voy a liberar, nunca más uso sostén. No. Entonces, la verdad es que lo encontré liberador, porque en realidad todas las mujeres nos ponemos esta cuestión, las que tenemos poco, las que tienen mucho, para firmarse, pero es como una, una marra. El hombre, no sé si lo puede entender, pero es como una cosa que no que nos no deja libre no, yo, yo, Entonces no quiero que me cuentes un ilusión. poquito cómo fue liberarte, ¿cachai? Yo creo que los hombres sí nos pueden entender, Claudita, porque ahora, imagínate el hombre sin calzoncillo andaría con las presas así, pero, no sueltas, algo, todo el lado, Sobre todo antes, el Antes algo, yo no uso calzoncillo <ríe> Porque ¿Qué no, no tenía nada que, nada que cubrir. <ríe> no, porque lo que pasa es que, como yo siempre voy al gimnasio en la mañana, de repente se me quedaban los calzoncillos, como uno va con shorts y calzoncillos, y me empecé a acostumbrar, a acostumbrar, y ahora me pongo, para, así cuando salgo con una línea por primera vez me los pongo, pero me, me incomodan, me acostumbré a darse calzoncillos. Pero a ti ¿cómo, te cómo, andar, y no, ¿pero no, y cómo andar con la frutera suelta aquí, No me imagino. No, no se sé lo único malo que los pantalones me duran poco, porque yo, con los que te hedi se pelan y se me empiezan a desgastar abajo. ¿Se te pelan los pantalones o los que te heavy? <risa> <risa> <risa> Tengo pestaditos. Oye. Oye, en todo caso, es verdad, eso que dicen que el alto es así Ajá. y el bajo es asado, ¿no? Quédate, <risa> oh, callado ¿no? nomás? No. Yo no quiero saber. Ah. Yo en mi, mi stand-up cuento la verdad sobre mí, sobre este. Ah, verdad, <risa> es verdad. Oye, Oye yo, ¿no? Mismo, no, yo, yo dejé de usar sostén porque la verdad es que, mira, yo usaba sostén toda la vida con relleno. Porque como tengo pechuga chica, usaba con relleno. Ah, pero y no cuando son tan yo... Bueno, pues, no son tan chiquititas, pero mira cuando... Sí, son chicas en realidad. Y cuando llegué a Milf... Te voy a mucho, no, pero no, es que no, ahora... Ah, no, no ya voy. A, no, no. Eh, yo soy capaz. Eh, sí, llegué, sí. A Milf, llegué a Milf y mi amiga, muy amiga mía que nos hemos hecho pero ya entrañable, la Yacita, oh, me qué dice... Amorosa. Está amorosa, sin par, que no se me dice, así. oye, sácatelos, ¿por qué usáis sostén con relleno, rena? si tú tenís las pechuguitas súper bonitas? Porque las tenías chicas, pero paraditas, como la mujer francesa, ¿viste que la actriz oh. francesa tiene como unas pechuguitas Ya, bueno, Kiwi, para que te hagas <risa> una idea, mira, te voy a sí. mostrar un poco, es que ahora ando, ahora ando con un, un sujetador. Bueno, y la cosa es que la, la ya me dice, déjatela suelta, bueno, déjatela suelta. Y se me veían efectivamente muy bonitas porque chiquititos paraditas, pero yo tengo su chupetito, tengo su su su su personcito. Kiwi, te oido. Kiwi. Oye, es que Renatita hasta sí? que hablo güey, yo. Fíjate. que, fue meses que fue era, ya ni nada, po, Renatita. No, Renatita, ir a decirle eso. Ya, pero es que no te lo imagines porque no, a si el Kiwi soy su amiga, no se calienta ni conmigo, está ahí loco, ya. <risa> Oye, el, ayer el kiwi la, me la, ve la, la, como hombre. Claudia, oh, esa es más chiva. Yo le decía a la Claudia, que nosotros somos tan tan amigos, le contaba ayer, que yo no podría sonte, hacer el amor contigo porque me cagaría la risa. No podría, no podría hacer la... Sí, no, Cáchate que yo tengo otro amigo. ¿Tú te acordáis? no sé, kiwi? Nosotros somos amigos de cabros, chicos, con el kiwi. ¿Tú ¿Eh? te acordáis del tepi, del estefano? El que te... uh, no, no no, no, no, no, no, es... no, no, el Tepi era un amigo nuestro de la Florida, capaz que no era de tu grupo, ya. No, el Tepi, no. que es otro muy amigo mío, pero que vive en Francia ahora. Entonces, en este tiempo de cuarentena, ¿Ah? ¿También no, a usted? yo creo que voz interna nos debe mostrar a quién adora la renata. ¿Qué cosa? Ay, yo creo que voz interna debería prepararse y a mostrar esa foto. En masculino. Oye, pero déjame, déjame terminar de contarte no, sí. sí. Entonces, ahora en cuarentena, yo le digo, hemos estado hablando harto, pues, entonces le digo, oye ya. Tepi, y recordando historias cuando éramos cabros, le digo, oye Tepi. Éramos un grupo bien grande, ¿eh? entonces yo le digo, por qué siempre éramos tantos amigos y tan amigos buenos, ricos? Le digo yo, ¿por qué usted, ay, con nadie me cotiza como Mina? No, es que me dijo Tuchi, lo que pasa es que tú eres más simpática que rica. <risa> <risa> me cagó. <risa> entonces yo creo que lo mismo pasa contigo, ¿no? ¿Me encontráis más simpática que rica? No, no, no, no, no, no. Yo, te, yo te encuentro muy linda, muy rica. Pero es que tanta la confianza y soy tan chistoso y nosotros nos reímos tanto que imagínate, me cagaría la risa. Oye, espérate, Kiwi, yo no quiero morirme en esta pasada, pero si nos llegáramos a morir, que ni Dios lo quiera, la última vez que estuvimos juntos, puta que lo pasamos que lo pasamos. ¿Qué manera hacer el amor? ¿Qué fue esa última vez? Fuimos al bar de Miguelo. Oye, pero ¿sabes quién? Miguelo, besito para Miguelo salimos Salud. pero salimos pero dado no vuelta yo me acuerdo no, me, subía, me, me subía me subí así pues me subí al Uber y no, no sé si te conté pero pa me toca un un eh, eh, dominicano manejando bueno, sí, andáis con, con la andáis con andai, la andáis con la bota andáis yes, y ah, está y arriba la pelota y me subo al taxi y el, eh, adelante pues no, el Uber uno se adelante, yo no había mirado hola oh, buenas noches y de repente veo un brazo, bueno, así un músculo negro. ¡Oh! Y lo miro. Oh, y me dice, hola, ¿para dónde te vas? ¿Para dónde te llevo, mana? Oh, y yo chis, me empiezo a pasar todos los rollos con el un <risa> <risa> <Es tan> ¡Uy, <risa> ¿no? oh, pero es que era estupendo! ¡Qué, Hubiera ¿El sido el, el cierre de oro de esa noche, porque puta que nos reímos, Dios mío, ¿Lo ¿sí, lo ¿no, amiguito. Volverán esos lo tiempos. Lo pasaron chanchísimo. A propósito de esos temas, me acordé de una cosa. ¿Qué? Yo me acuerdo hace años atrás, los dos solteros, me invitaste a una obra de teatro tuya. Y tú mostraste tus pechuguitas también, ¿te acuerdas? ¿Me traje mis pechuguitas? ¿Y cuál obra no, era que, esa? Que dirigía el peyuco, por no decir Álvaro Rudolfi. Ay, ese era oh! su amor platónico. Te juro que no me acordaba que mostraba ¿No la Yo ¿eh? Pero, Capaz que lo haya okay. hecho de adrepa para mirarme, Él ¿eh? <risa> <risa> era el director, ¿no es cierto? Sí, el del virus, el virus se llamaba el, la obra. Estar, eso, eso ya lo hemos contado en la tele, Gracias. que el gran amor platónico la de la Renata en esa época era Álvaro Rodolfi. Álvaro Rudolfi, me encantaba. Me encantaba? No, yo, me encantaba, lo amaba. ¿Y ahora? No, ahora? ya no, porque somos amigos, pues en ese tiempo era platónico, y no claro. lo conocía mucho. Y me gustaba de que yo era chica cuando yo lo veía en las teleseries, claro. Claro. Ay, pero era una cosa que yo era como mi pololo en la tele como ahora Chayanne, yo estoy enamorada de Chayanne. Sí, en esa época yo estaba, estaba enamorada. No tuvo abuelo en Instagram. Sí. Mijito lindo, lo amo, yo sueño con que es mi marido, te juro soy media loquita. Las niñitas que... dicen, ¿a qué hora va a llegar el papá Chayanne? La cuarentena, la cuarentena. <risa> Oye, no, mi mamá te Decía que mi papá era Julio Iglesias también. ¿En serio? Mi mamá, serio? Decía, no. mi mamá me decía. Mi mamá decía que mi papá era Damo. ¿Oye, o sea, tan ¿Oye? Loco. Oye, pero la Renata tiene una, una anécdota muy buena que vale. bailó con Ian y sin calzones. No, en te serio Te lo juro, te lo, lo juro, Claudia Mira, cállate que yo estaba trabajando en esa época En el Mucho Lucho, parece que era allá en, en el calendario ¿El cuando hacía las imitaciones Entonces mi, mi participación Era la imitación y para la casa nomás. Entonces termino de hacer mi imitación Y el director me dice, Renata eh, ¿Te, ¿te podéis poner bonita? Me dice, porque tenemos que hacer un espacio <risa> Me cago Tenemos que hacer un espacio con chayán Y eran tres niñas que lo entrevistaban Como acoso textual, ¿se acuerdan? Claro Ibo, perfecto. Ya, y era la carta Pulido, la eh, Marengo y otra niña que no me acuerdo que le había pasado Entonces yo le digo, pero eh, Juan Pablo González era el director Digo, Juan Pablo, Buena. pero yo ando sin ropa de, de bonita No me dijo, anda a vestuario que te presten algo Ya, pues parto a vestuario Y la Rosita, la señora de vestuario me dice Yo te voy a poner bien bonita Y me pasa un vestido café, que en ese tiempo se usaba el café moro Que era apretado para arriba y para abajo salía como con unos vuelitos entonces se me marcaban los calzones, pues yo le digo, Rosita, pero mira, parezco prieta con esta hueva, se me marcan los calzones, me dice, a ver, sácate los calzones, ¿tú crees que las hermanas por loco, usan calzones? No, si en la tele no se usan los calzones, pero ¿cómo voy a ir sin calzones? No, me dice, usted se sienta como señorita, pierna cruzada y no hay ningún problema. Ya, bueno, listo, le hago caso. Y parto al estudio. Chayana al medio y nosotras rodeándolo. ¡Ay! Ya me hacía así, mira, pa, pa, te así. Ahí te no el corazón, no especialmente el corazón, me hacía así. <risa> no. Oye, yo me te juro, ahí te ahí, la tienda. No sabes que no se me dotara, pero así el pulso, ta, ta, ya. Y me toca hacerle la pregunta, y yo bien, preparé, porque cada uno tenía que inventar la pregunta que quisiera. Entonces yo dije, me la voy a jugar como actriz. Entonces le digo, hola Chayán. Soy Renata Bravo, actriz, y me encanta, me hubiese encantado eh, trabajar contigo en la película Dancing with Me y bailar contigo como bailaste con la actriz. Y me dice... Y con la Vanessa Williams. El weón, y me cachaste el hueón jugá me dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Ven para acá. Y me levanta del asiento y me agarra. A ver, no sé si me puedo parar. Y me agarra así, igual que la Vanessa Williams, y me empieza a dar vuelta. Y yo no sé si ustedes vieron la película, que empiezan a bailar y ¡pum! Empieza a dar vuelta así. ¡Gira, gira, gira! ¡Claro! Y entonces me empieza a dar vuelta el gallo. Y yo me acuerdo que ando sin calzones, Claudia. ¡Concha, <risa> Más encima el programa era en vivo, yo me pasé este rollo, dije, en vivo todo Chile me va a ver la la chapa cuarentena, en ese tiempo ochentena. No, no, esta cuestión no puede ser, no puede ser, digo yo. Entonces me acerco y le digo en el oído, no me des vuelta tan fuerte que ando sin calzones. No, no, no. Y el gallo me separa y me dice, ¿qué? Y se empieza a morir de la risa, pero no podía parar de reír, reír, reír, reír, reír. Y nadie sabía lo que me había dicho, y nos empieza a dar un ataque de risa a los dos. cortar toda final... su vida de tipo. No sé, mías! no sé, pero la verdad es que fue terrible, en vez de aprovechar el baile, imagínate por los malditos Estoy calzones. Preocupado, preocupado. Ay, qué buena ¿tienes? historia. Oye, chicos, ¿saben que tenemos Caleta? Saludos. A ver, eh, a ver, tenemos de Maltis Beat, mucho éxito el programa, muchos cariños, amiga Claudia, besitos a la más bella Renata. Cristian mi ¡Mierda, mierda, amigos! Rubén Álvarez, es un nuevo programa de Renata Bravo. ¿Quién es la otra invitada? Oh, no, esa fue una pesade. Ay, Claudita Kiwi, perdón. Lo que pasa no, es que ellos no, se no, pueden hablar. No, no. Pero si me invitan a si un programa, no me hay que arca ya. Po. No, por lógico. No, no, para eso o te o estamos, pagando, Oye, para pero, eso estamos pagando. <risa> Oye, preguntó Ojo, quién es la invitada. Ah, le da haber gustado la invitada. No, <risa> así, esa fue una pesadilla. Cierto. No. no, pero si la invitada. No, si... Cristian García Valencia. aloki, uy, ¿Me escucháis? Cristian García Valencia, te manda muchos besitos. Escucho, te escucho, te escucho. Saludos, hermano. Sus felicidades, Kiwi. Y ahí están ¡Joder! todos nuestros saluditos. Renatita. ¿Qué me mito? ¿Qué, mi amor? Mira, aparte de, de, de esta gran invitada, Rata Bravo, tenemos un espacio de sexología. ¿De sexología? ¿Será ¿sí? de sexo? ¿De sexología? De sexología. <risa> vamos a tener dos veces a la semana con la fantástica María Inés Zavala. Un gran aplauso para ella. Grande, Marínez. Actives audio micrófono, la psicóloga. sexóloga. Ahí frote, está. oye, como buena sexóloga, frote el micrófono, por favor. A dos manos, a dos manos. Un poco de agua. <risa> Eso, mi María Inés. escucha, Marines? Oh, ah. Es que una sexóloga de, de señas. Se es muda Se hace así En la cuarentena Pasa la cuarentena, la cuarentena ¿Hola? bien Hola Hola Hola. ¿Cómo estás está está, María Inés? Ay, está Un gusto saludarte Hola. Hola. Hola Hola María Inés Tenemos a la fantástica Hola. Renata Bravo Y Renata ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta? Porque yo yo no sé cómo tú has llevado la cuarentena, porque pasar mejor la hablemos de, pareja... de ustedes, mejor no, hablemos no. de ustedes. No, no, por aquí, no pasa nada. mi cuarentena, yo vivo con mi papá y mi mamá, imagínate oh, cómo será oh, mi cuarentena. yo también vivo con mi mamá. Chuta. Eh, me gustaría saber eso, pues María Inés, si en cuarentena hay ¿Alguien? alguna... ¿Ah? ¿Perdón? Aló. ¿Qué tal? ¿Tiene que... que si en no cuarentena te... Ay, no se no no, no escucha si... bien la Meriné se ¿eh? escucha como robot te escucho, perfecto sí, ahí te, te escucha, escucha muy bien, bien. Ahí te pregúntale muy bien. nomás a Renata bueno, quería saber eso, pues yo creo que el problema que tenemos todos ahora en este tiempo, que estamos con la cabeza tan eh, con tantas preocupaciones ¿no? ¿Qué se hace cuando con la pareja, si es que los que tienen pareja, estamos a destiempo, se entiende? O sea que alguno anda más ganoso y el otro con cero ganas. ¿Qué se hace en ese caso? Eh, <risa> bueno, normal, normalmente la cuarentena ha traído una serie de problemas en todas las parejas, en toda la vida cotidiana de la gente en general. Bueno, la pareja es uno de los de los sistemas que está más dañado, pero todo depende de la calidad de un uno de, de, de, de actuar frente a la adversidad a través de la creatividad y de crear nuevos ambientes lo, lo más importante es hacer un cambio de todas maneras en su casa o sea realmente si nosotros estamos con una cuarentena estamos una, en un periodo especial debemos hacer completamente una redistribución y un cambio en el hogar, que se vea algo diferente o sea, ya no que, que el living no sea el living como dispuesto para recibir a los invitados sino que es un living un living eh, un living gimnasio un living juego un living, un living de, de, de entretenimiento para poder Divi, hacer divinoso, la día de los niños en el caso de hogar ¿cierto? de tener niños con un hogar con niños, para que después puedan en la noche dormir y dejar a la pareja tranquila en su pieza ahora, evidentemente que es el momento de conversar con la pareja, de descubrirse como otra manera de verse de, de otra forma conversar de lo que me gustaría, lo que no me gustaría, lo que me gusta de ti, lo que no me gusta de ti y hacer cambios en la pieza. O sea, siempre uno puede cambiar la, la, puede cambiar la rutina y aquí es el minuto de descubrirse, descubrirse lo que el otro tiene oculto que uno no lo conocía. Ah, no o sea, más. una tremenda oportunidad, pues. Sí, es una oportunidad, si sí, es verdad tienen que mirarlo así, es una gran oportunidad de descubrirse y de jugar de diferentes maneras. Mira, el hecho por ejemplo de hacer un, un, una técnica muy entretenida que tiene que ver con la, el pintarse los cuerpos oh, Ay, está, mira ah, <risa> está, ¿Cómo te venía ahí Renatita? Oye, ya me está pintando de tigre y entra mi hija Mamá, tengo pesadilla. Uy, llegó un gatito a la casa. No a la casa. Sí, el, el, el alpaca, el alpaca, el marido el alpaca, ¿cómo, ¿cómo es la de brocha? ¿Tiene buena brocha con buen el pincel o no? Tiene brocha gorda, la delgada no la sí. han comprado como está cerrada la ferretería. Pero, pero Eso es eso, eso, eso, eh, los pinceles son una, una necesidad para la persona que necesita pintar. Entonces es un es, es necesario. Que todos podamos... Mira, así como Renata está creando o esa tremenda obra ahí tejiendo, ¿cierto? ¿Ya? Lo mismo podemos ah. hacer con la pareja. Tejer la pareja. Tejer Mira, la ya. pareja. No vano, ¿cierto? Pero, pero, ¿cierto? pero con, un palillo, con un palillo nomás. No, no, no, necesariamente. <risa> Yo puedo usar dos o tres palillos, no hay ningún problema. <risa> Todo está bien. Todo Depende, está de cómo, de ocuparlo, ah, Depende de cómo de preocupa. ¿Cierto? Oye, Marines, ¿una pregunta, para Una pregunta, ¿Una pregunta, porque bueno, en la cuarentena hay diferentes tipos de, de, de parejas de diferentes edades, suponte. Por ejemplo, mi papá, su relación es diferente a la de la rata con la alpaca. Hay, hay sí. diferentes tipos para la diferente edad de los matrimonios, las parejas, de cuánto tiempo lleva, porque una pareja que lleva tres meses, van a pasarlo el chancho encerrado. Claro. Pero una que lleva 20 años... ¿Sí? ¿O no, marines no, Una pareja que tiene 20 años... No, no, es que hay, es tal como tú dices, una pareja que tiene 20 años, una pareja que ya se ha acostumbrado a vivir de una manera diferente con la pareja, ya están ya. viviendo como un equipo, ya es distinto, ¿no? Ya, ya no necesitan la sexualidad esa que te tiran de arriba, y, oh, no, ya, eso ya pasó. <risa> Entonces ya sus compañeros son amigos y comparten una serie de cosas entretenidas, o sea, ahí ya entran entran, entran, la, entran a jugar, a ver programas juntos, entran a, a, a, a, a juntos trabajar en el hogar, se comparten las tareas, uno compra, hacen otro tipo de actividades. Tienen, Oye, tienen otro tipo de satisfacciones, dígame. Quiero, quiero preguntarte a raíz de lo mismo que tú estás diciendo, que esa pareja ya son más team, más que equipo, más compañeros, que hacen otras cosas, ya son más amigos. Exacto. Uno podría, yo no sé si ustedes se imaginan, no soy yo la loquita, <risa> que uno pudiera tener ese compañero de vida, pero aparte... Ocho a hacer las tareas. Doña Flor y sus dos maridos. Es que yo le he dado vuelta la cabeza este tiempo, porque ¿Ya? está muy bonito lo que tú dices, ¿no? Y es propio de la pareja, que uno ya ¿Sí? se hace amigo, partner de la pareja. Pero yo siento ahora que me he ido tanto con la imaginación al recuerdo... Yeah. Cuando uno tenía esa cosa de conocer a otra persona, la hormiga, la, la mariposa, la guata, la, la, la conquista. conquista. La conquista. Yo creo que esta cosa de tener pareja única forever eh, y dejar de esa, esa parte de lado, la conquista, el que te guste a alguien, es antinatura un poco o soy yo la loquita. No, no, no es loquita, es una antinatura un poco, pero también ¿Eh? va a depender de cómo tú vivas tu vida y la sexualidad con tu pareja, o sea ah, si tú, mira, si tú eres una pareja que, que muy liberal en el sentido de andar todo el día en pelota delante del otro, qué sé, con la cosa ahí, qué sé yo, como que pasa a ser tan normal que tú le pierdes el encanto. Ah, Pero si tú siempre mira. estás jugando, si tú siempre estás jugando a la escondida, a que le muestran un pedacito, a que juegan... Eh, se mantiene el erotismo la idea es mantener el erotismo mantener la novedad, la compucha y cambiar nuevas nuevas posturas nuevas, nuevos lugares nuevos ambientes, es crear o sea, si todos los días voy a hacer el amor en la misma cama, con la misma cubre cama, la misma postura con el, el mismo el... Hombre, con el mismo hombre no, Pero claro, este, este, este año es que Está el otro día difícil. vi una serie el otro día ¿Ya? que ellos, eh, tal cual, una pareja que lleva no sé cuántos años, 20, súper bien, una relación bonita, familia y todo, pero le faltaba esa parte que estamos hablando. A los dos, entonces ¿Sí? se abrió la conversa y se expusieron ambos y fíjate que se le ocurrió la idea de hacer pareja abierta, o sea, no pareja, Ajá. sí, pareja abierta, o sea, en el fondo que cada uno pudiera tener su desliz por ah. fuera ¿Ya? Y sí. lo empezaron a hacer, pues, pero llegaban a la casa Porque tú ya, hoy día sales tú no, Yo tengo un brillito listo, salí a ella Y después en la mañana tomando desayuno Y cómo te fue, Ay, más o menos Pero así no contando tanto detalle Y sabes tú que no, se no, les no. volvió a prender la llama del amor ¿En Entre serio? ellos, a raíz cosa, de esto bien. que hicieron pero, pero, pero, ¿puedo hacer una pregunta? Relata Pero inicié si lo mismo, perdón, lo mismo con, el, con el alpaca Y el alpaca saliera en la noche Y llegara, dijera así Hoy lo va a hacer después, pa, pa, pa ¿Eso te quitaría a ti? Pero me daría la posibilidad de hacerlo a mí también y capaz que sería sería atractivo, no sé. No sé, me estoy imaginando bueno, pero, ahora, pero Ahora <ríe> quizás puedes probar virtualmente, no es tanta infidelidad. A ver, cochita, ¿qué cosa? Claudita, ¿cómo eso? Ah, ah tener un amiguito. Te gustó, te gustó, te gustó, Que te conectes con alguien desconocido, sí. o alguien que, bueno, obviamente tú eres una figura pública, entonces no puede ser tan desconocido. ...pero te conectas a través sí, podría, de internet... ...pero podría ser español, por ejemplo... Que no ...claro, no te conectas en Tinder Italia... <risa> ...o te gusta el colorado, ...siempre hay que buscarse perdón, la manera... ya le a Tinder Nora. Italia... Ah, pero metes a Tinder Italia... Claro. Preguntas. esas cosas virtuales... ...Claudia, pero pregúntale a la ah, gente... ...si está de acuerdo conmigo o no... ...o estoy muy loca yo... ...no, si no está tan loca... ...ahora sí, no estar de acuerdo... Yo creo sí. que mucha gente va a estar de la acuerdo. La otra cosa que te este. quería contar es que en este minuto de la cuarentena ha subido mucho el uso de juguetes sexuales en las parejas. Ah, qué bueno. También es otra forma de hacer un cambio de la rutina al matrimonio. Y para eso hay juguetes bastante efectivos que realmente se utilizan no solamente como como, como como para darle darle una... Armonía diferente a la sexualidad Sino que también para superar O reparar eh, dificultades sexuales O algún tipo de disfunciones sexuales O sea que también el uso de juguetes sexuales Mariela, Es una muy buena Mariela, Me olvidé de me apagar me el mío Espérenme, vengo al tiro, voy a apagar el mío y vuelvo <risa> <La t> <risa> <t> <risa> Ya, no, se me había no, olvidado En los juguetes sexuales El hombre también está desventaja, lo Porque casi todos los juguetes son para mujeres, ¿eh? Hay ¿no? o sea, mucho para los caballeros Mucho, mucho, mucho ¿Sí? Ay, Yo no yo, yo, no sí. Ustedes saben ya po. Oye, mucho... para qué te hace el, el loco kiwi Si el mismo que usamos las mujeres Lo pueden usar ustedes? <risa> Cállate ¿Para qué te hace el loco? El de las pelotitas ¿Cómo se llama el de las pelotitas? Las pelotas chinas oh. oh. Las pelotas chinas, pero estos son palabras son para, bueno, ese tiene dos usos. Uno de los más importantes es para el, el pito pélvico, para evitar los prolazos uterinos. Ah, oye, y Vicente, ver? quiero también. Ay, yo me puse romana <risa> Bueno, pelota, ahí chico. hay algo muy importante que nos han tocado. pasa con el amor, con el respeto, la confianza y todo con la pareja. Eso es un tema también muy importante. Verdad. Sí, pues el amor es fundamental en una pareja, o sea yo amo a la otra persona y por eso yo convivo y tengo con él y, y, y acepto su, su... no me veo, ¿No, ¿no estoy bien? Está negra la pantalla. No, si sí te vemos. No, ¿Te Entonces, eh, el amor también es importante y el respeto por la pareja por el otro. Cuando hay un compromiso, hay un amor de por el medio, evidentemente la sexualidad tiene otro sabor, tiene otro... Otra de concepción de del amor. Ahí ya es algo digno. Sí. Es, es bonito estar enamorado, ¿no? Qué, qué Uy, linda. Es bonitísimo. Es, ¿Es, es que cuando, cuando tú advías a la otra persona, siempre vas a estar enamorado. Pero tienes que, que admirarla por algo, que algo. De algo te mueve Estoy enamorado de ti porque te admiro. Ay, Kiwi. Nos falta, <risa> nos falta eso nomás. <risa> para ser una pareja de verdad. <risa> ¿Eso, que le falta? No no, eso. Ah, eso. Eso que no tiene hueso. No, cállate, cállate, cállate. Oye, voy a hacer la invitación de nuevo a que todos nos manden su foto pachalupa. Upa, Entonces lupa, claro. eh, a mi voz interna le voy a pedir que nos muestre la foto que nos trae la, la Renata a con ver. su hija en un pachalupa. Mira, mira ah, eso es, es el concepto pachalupa, ¿lo cierto? Arriba. Sí, arriba. Arriba. arriba, arriba. el ánimo, que sea una foto y motivada, extra. que tengan familia, uno lleva al otro. Qué buena, ¿eh? Ese es el punto y, y, y qué bonito es ¿sí que de una foto, ¿ah? Qué lindo que lo que dices, uno lleva al otro porque en esta exacto. cuestión, en esta pandemia hay días que uno está mejor que el compañero y viceversa. Exacto, Entonces exacto, ese día que el compañero está bajo ánimo usted, uno tiene que oye, hagamos una cosita, hagamos un picoteo conversemos, veamos una serie, o sea, subirlo y cuando exacto. tú estés mal, el otro acompañarte también. El ¿no? otro, sí, eh, Por eso es la idea de este Challenger y también eh, nuestra querida María Inés también ver, hizo ¿no? un, lupa chalupa, lupa chalupa. un lupa de María Inés. Sí, por la María Inés no sé qué atrás ¿Eh, ahí con su marido. ¿Ah? ¡Ay, qué linda pareja! Es sí, ustedes Valen, lo pasan Valen. bien, sí. Jaime Se nota que ustedes lo pasan bien, cochito. Sí, sí, todo el talento. <risa> todo, todo el talento oye, muchacho, de la María Inés. Verdad, ¿Cuánto la de matrimonio, María Inés? Uh, te cuento muchos, muchos. 340 no sé. Pero ya se nota saben. que lo pasan bien. Pero se nota en la foto la alegría del marido. Sí. <risa> y ya de está. ella también, po. Lo tiene súper adiestrado. Y de ella también. Sí. El resto, y los que dos. Hay compromiso, la unión. Hay una serie de cosas. Serie de cosas. Sí. relatita Como Claudia, Marines lo que... yo los voy a dejar Ajá. un minutito. Porque hay un momento muy vístico en el programa, den unos segundos y vuelvo, ¿ya? Los voy a dejar de no, con... no, con... ¡Ah! oh, Se Vaya, se vaya, se vaya. Se dejemos aquí un segundito. Ahí lo tengo, ya, para que empiecen a, a ver lo está. que viene. Ya. Sí, pues es verdad, entonces nuestros sí, amigos. Vamos a ¿no? las mujeres, sí, mujeres sola Sí, por las mujeres solas. Por lo tanto, peleamos por los hombres. <ríe> Oigan, entonces la idea es que todos nos manden su fotografía al Facebook de tu zona X o al Instagram en este Challenger, donde ganarán a fin de mes la mejor foto, la más motivada. En este Upa Chalupa, ganarán unos anteojos, así como el ahí con esa estupendosa. ¿Quién es ella? Yo no la reconozco. Ahí sí reconozco a la Andrea Molina. La Andrea y la Carlita Jara mostró también. Ah, no, no la cachaba, estoy media piti ah, ya. La, la, la Carlita Jara ah. también, una de las grandes amigas que tiene el kiwi, linda la Carlita. Hermosa. Oye, lo que decía y tú pelemos los hombres ahora, si usted, sí. tú Claudita, ¿con quién estáis pasando la cuarentena? Perdón la sí. pregunta tan íntima. ¿ah, con tus papás. Con mi mamá, con mi mamá y mi hija. ¿Y por no, qué dices mucho? No, ¿No ha sido bueno? No, pero es que también tiene cosas buenas pasarlo sin pareja, pues yo creo que yo tengo sí. amigas que lo han pasado solas, tengo otros que han pasado con pareja, bueno, yo casada. ¿Cuál es la forma ideal, la, esta, la cuarentena ideal? Tengo, fíjate, que un amigo que, era, que es soltero y ¿Ya? conoció a una chiquilla por Tinder y se confinaron juntos, me vaya a creer, sin conocerse. Y ahí están pasando la cuarentena, felices de la vida. Lo están pasando increíble. Chanchi. imagínate que no se conocían y ahí están los dos. Creo que han oh. engordado como 10 kilos cada uno. Encordado. Pa. Claro, porque preciso? imagínate, es pues, está puro, ven película, comen y, y del otro, nada más. Qué rico, me gustaría igual es como una luna de miel. Es como el sueño el pide. Claro, y a mí me hubiera gustado pasarla con amigas, fíjate, con un grupo de amigas. También. Y a ti, Marine ¿cómo te hubiera gustado pasarla o estás feliz con su marido? Sí, no, yo estoy tranquilísima, yo estoy muy feliz aquí con mi casa, con, mi, con mis dos perritos, con un perrito y un gato, con mis mascotas. Mi marido, y realmente aquí, eh, con, con toda la, la tecnología, tal como dijo la Renata, hay tanto para estudiar, tanto para hacer. Yo hago tai chi todas las mañanas, hago terapia por online, digamos, tengo pacientes por online. Entonces, el tiempo, no sé qué pasa, pero el tiempo... Te, te rata, pasa rápido, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, ahí, ¿verdad? el lunes, pues, domingo, no no entiendo, muy rápido. Oye, muy rápido. es verdad eso, parece que en cuarentena sí. el tiempo se pasara más rápido cuando debiera sí, ser al revés o no. Sí, como no, que amaneciendo raro, como que uno toma conciencia del tiempo ahora. Oye, sí que miren, hermanas, hermanos, ¿Quién? hermanas, ¿Qué? hermanos. ¿Qué le pasó, hermana Renata? ¿Qué pasó? Ay. Por favor, le les pido pasó? silencio porque lo que van a vivir en este momento va a ser muy profundo y serio. Por... Aquí está el, el maestro Kiwi el cual les va a hacer vivir un momento inolvidable para sus vidas. Okay. Quiero que a partir de ahora nos conozcamos más, conozcamos nuestros cuerpos, nuestras sensaciones, nuestro ser interior. Por eso, quiero que empecemos esta rutina, este ritual, conociéndonos. Hermana Claudia, hermana Claudia, tú, solamente tú, define en una palabra. Primero me definiré yo para que veas cómo es este, esta rutina. Este ritual. Ah. Yo en una palabra me defino como fuego. Caliente. Caliente. Fuego. ¿No Sabía. Te conozco. Fuego. Bueno. Renata, calla. Renata, calla, por favor. Ha <ríe> de ver aquí el gurú. Calla sí, tu gurú. alma. Claudia, defínete en una palabra en cuarentena. Luz. ¿Luz? <ríe> ¿Por qué luz? No será, <ríe> yo diría más que luz. Pelos, diría yo. <ríe> Renata, definete en una palabra en cuarentena, en una palabra. Abundancia, de todo. Abunda de todo. Todo, todo, me gusta, todo me gusta mucho. ¿Mucho? Sí, cuando me gusta algo voy con todo hasta morir. Sí, a morir. Sí, a morir. Sí. Eso es, abundancia. Abundancia. Marines, defíjate en una palabra. En una Creatividad. Palabra. Creatividad ¿Tanto? y juego. Eso es una loquita, una le gusta jugar. Abundancia. ¿Le gusta que el azote? <risa> <risa> Hermana Claudia, vamos a ir a tu pasado. a tu pasado. Primero me definiré yo. En una palabra, quiero definir mi primera, mi primera relación sexual. Oh. <risa> solo fue en solo. una palabra. <risa> Claudia, define tu primera relación sexual en una palabra. Dolor. <risa> Mal recuerdo! Era, era, ¿Era moreno? ¿Era moreno primero o blanco. Era moreno, blanco? No, él era blanco. El primero era blanco. Ah, mira, mis, mis. Relata, define tu primera relación sexual en una palabra. Es que en una palabra me va a costar ya Dos, algo. Es dos, triste tres, cuatro. mi historia. Es triste mi historia porque... Cortito, cortito, pero es más de una palabra. Es triste porque yo, de verdad, aunque no lo crean, yo guardé mi virginidad, mi cosita, el hasta dolor. no van a creer hasta los 21 años oh, y, y, salar, ese, a cara y sí un poco y llegó ese día tan esperado por mí tan preciado porque yo a él lo amaba y me va a creer que no se dio cuenta que yo era virgen <risa> Ay. ¿No, te, no, te creyó? no no yo no le dije po, pero no se dio ah. cuenta y pasaron los años y me lo volví ¿Ya? a tomar después como de 10 años y le digo, pues yo era virgen. ¡No! Me dijo, no se notó. No, no se notó. No. No, no sé, por Blanco, qué no sepa, me guardé tantos años? ¿Por qué no habrá notado? Quizás tú habías visto, habías visto muchas películas de cochinón. Yo creo que tenía tantas ganas. No, yo creo que quizás ganas. la tenía chiquitita. No, no, no, no. No, lo que pasa es que yo tenía tantas ganas y ya de claro. cabeza sabía tanto si ya era vieja. Que le puse mucho color, yo creo, po. pero yo igual Marines, tenía que supiera que yo era virgen. Eh, Marinés, no por favor. Entonces, no, no, más bien me gustó. <risa> <risa> Marinés, por favor, en una palabra, define tu primera relación sexual. Eh, mi primera, eh, lenta, oculta no. <risa> y, y buena, fantástica. Ay, qué bueno, fantástica. qué bonito eso, ¿viste? Chacho fantástica. Fantástica. Oye, es que yo le hice caso, dije una palabra nomás. No, porque que me salió media porción, sí, Yo en una palabra no puedo, hablar decir... algo, oye, es que Dígame, Es muy diga. importante la primera relación sexual para el resto de la vida, súper importante sí. que la primera sí. relación sexual buena. sea buena, que te marca, digamos, el futuro de cómo van a ser las otras relaciones sexuales. Sí, Oye, muchachos, entonces... ahora la última, la última ronda de preguntas. La última pregunta. para conocernos, para conocernos. ¿Cómo le dicen a su, en mi caso, al niño y en su caso, a su niña? Yo le digo, ¿Cómo? mi chapulín colorado. ¡Ay, oh, qué tierno! Me da ternura, niña, me da ternura. A tu niña. Me da mucha ternura. Yo le ¿Te digo? digo, chochi. ¡Chochi! ¡Ay, la chochi. chochi! Hermana Renata, ¿cómo le dices tú a tu niña? Ahora en cuarentena, la chascona. <risa> ahora ahora, ahora. Desastre. Desastre. ahora la, chascona, la chascona. La chascona. Pero después le voy a cambiar el nombre, no va a quedar siempre así. Si por ahora la vela, La pelada pela y la chascona. María Inés, con todo respeto, ¿cómo le dice usted a su niña? La siempre lista. Esa me <risa> <risas> bueno muchachos, esto es una terapia que haremos algunos días a la semana para ir conociéndolos más Soy el maestro y me despido oh, Ya, bueno, el Oye, ¿cuánto usaste el maestro? Ah, ¿En qué programa? Este, este juego, no, este juego lo, lo creé con mi gran compadre Felipe cuando vivíamos juntos Y otros amigos, invitábamos a la casa ah. Y ya estábamos aburridos de sí. hacer el amor ya. ya no queríamos más hacer más el amor. <risa> y como lo neta sabe, como somos lúdicos, no sé por qué un día le inventamos unas amigas que yo venía llegando de la India ¿Cuándo iba sí. a la India yo. Pues, y me puso una sábana, pues, pusimos unos en el suelo, unos inciensos, y empezamos esta rutina. Y sabes que después agua, el departamento. Hoy oh, que nos reíamos. Bueno, hablábamos cosas un poquito más suyas de tonos que acaso <risa> Las ya. ¡Oye, qué bueno Estamos, todos, ¿todos? Todo el juego! ¡Mire! Oh, bueno, bueno! Me gustó también. Oye, te ya te son te las te 10.3, tenemos que despedir ¿todos? el programa. Ah, Muchas gracias ¿todos? a todos Pasó los volando. que nos vieron, a nuestras invitadas, a la Renata, un gusto conocerte, aunque sea virtual. Eres gracias, una igualmente. Gracias, gracias, un gracias por estar aquí. Eh, gracias a María Inés por estar con nosotros, sí, por estar con nosotros dos veces a la semana y a Tipo Kiwi y Claudino, mañana a tenemos emprendedores Y tenemos al tarotista, tarotista. Sí, La tarotista, la Romina Focus. Sí. Así que eh, no pues, se lo pueden pues, perder Y los que quieran preguntar Pueden hacer todas las preguntas a la tarotista bien. mañana Y mándenos su foto De Upa Chalupa Para que al fin de mes Ay, vamos ¿verdad? a borrar un par de lentes de la óptica Galán Así que mándenos su foto de Upa Chalupa Ay. Para que empecemos a, a, a premiarlo a fin de mes Ya Renata, te quiero. Yo no, te, te quiero más, Aquí. suerte no, en el no, programa. Te, te, te chau, Renata. Chao. Amor chau. para todos. Hasta mañana, Estoy. a las nueve de la mañana por tu zona X. Chao a todos. Chao.